Para detener una hemorragia, sigue estos consejos. Haz que se siente la persona. Haz presión directa con un trapo o toalla. No levantes el trapo. Mantén la presión durante varios minutos. Si se empapa, coloca otro trapo o gasa encima y mantén la presión. Aplica frío sobre el trapo. Puedes hacer un vendaje cuando pare de sangrar. Si la herida está en un brazo o en una pierna, manténla elevada por encima del nivel del corazón. Si sangra por el oído, no trates de detener la hemorragia ni colocar algodón. Coloca a la persona del lado por donde sangra, sobre una toalla, y avisa al 112. Si sangra por la nariz, sienta a la persona y que ponga la cabeza hacia adelante, haciendo presión en las fosas nasales. Puedes aplicar frío en el puente de la nariz. Si hay sangrado abundante, tapona la nariz y busca ayuda. Si sangra por la boca al toser, sienta a la persona, guarda los pañuelos y acude o consulta con un centro sanitario. Si sangra al vomitar, acuesta a la persona en posición lateral de seguridad y acude o consulta con un centro sanitario. Si sangra al ir de vientre, al orinar o por los genitales, sienta o acuesta a la persona y acude o consulta con un centro sanitario.